Bienvenidas, qué rico saludarlas, hoy miércoles 2 de febrero de este año 2022 sean todas bienvenidas las que se van a conectar en vivo o las que van a estar en grabación todas bienvenidas a este su canal de manualidades Mundo Rosy hoy tendremos un proyecto imperdible, una coneja sentada para que celebremos San Valentín y la he llamado Lili Corazones si es que, bienvenidas todas las que me quieran acompañar. Voy a ubicar la grabación, eh, perdón, la transmisión y damos inicio. Eh, mi nombre es Rosalba López y para quienes no me conocen, para quienes me ven por primera vez, soy psicóloga de profesión, licenciada en educación, tengo un técnico en artesanías del SENA y hace, pero, tiempos de los tiempos que hago manualidades. Desde que tengo uso de razón, me gustan y más dedicada a ellas hace por ahí 20 21 22 años ya he estado como perdiendo la cuenta y hace más de tres años que tengo esta página acá en facebook y entonces pues he también incursionado en otras redes sociales como es youtube como es instagram allí también me pueden visitar y mirar mis videos todos son gratis tienen los moldes pero les cuento que en el día de hoy el proyecto que tenemos Lili Corazones la vamos a realizar conjuntamente, no la tengo hecha y mmm, los moldes van a estar a la venta el video va a ser gratis para todas ustedes que me acompañen en esta tarde por acá yo tengo mi aromática, qué rico para compartir con ustedes una tarde haciendo lo que más nos gusta que son manualidades les doy un saludito por acá a las que se van conectando, apenas cojo el celular, entonces veo que por acá está Narda, Jenny, Yolima, Luz Marina, Anita Flores, todas bienvenidas, si es la primera vez que me ven, cuéntenme que es la primera vez que se conectan conmigo, yo sé que les va a encantar, las invito a ver el feed de Instagram, allí tengo algunos trabajos y las invito al canal de youtube allí están todos los trabajos con los moldes gratis y claro a que se recorran este mundo rosy de facebook donde hemos hecho infinidad de proyectos desde hace más de tres años bueno eh, qué más les cuento no vamos a pasar una tarde muy amena no voy a estar leyendo muchos comentarios porque si sí, las miro para leerlas entonces se atrasa la costura Igualmente, les cuento, hoy vamos a tener la parte número uno, mañana la parte número dos. O sea, hoy no vamos a alcanzar a hacer todo el proyecto. Lo vamos a terminar el día de mañana jueves a la misma hora. Ahí les voy a estar contando durante la transmisión para aquellas que vayan llegando se vayan enterando. Bueno, eh, veo que ya hay muchas conectadas. Recuerden compartir esta transmisión. Delicioso que otras personas también se enteren que acá en Mundo Rossi hacemos cosas muy lindas como es esta Lily Corazones bueno, eh, vamos a dar comienzo voy a bajar la cámara espero que se deje bajar bien porque la verdad que a veces me da como miedo manipularla pero creo que ahí se ve súper bien les voy a comentar de los materiales los materiales para hacer a Lily Corazones es básicamente muy sencillo tengo acá eh, fleece en otras partes lo llaman polar eh, también hay micro o micropolar, que es más delgado este si os, voy a tratar de acercar lentamente para que se den cuenta que este es bien gruesito y tiene como una venita en la mitad, o sea él es bien abollonadito y la telita va en todo el centro no sé si le alcancen a notar bueno entonces en este caso yo estoy utilizando lo que llamamos flis o en otras partes polar el micro polar o el micro es más delgado vamos a utilizar pañolensi rojo y un retalito también un ratacito muy pequeño de pañolensi blanco esto es básicamente los materiales para hacer alili corazones obviamente el algodón siliconado vamos a utilizar hilos de bordar de tamborcito rojo y blanco vamos a utilizar hilo resistente para coser hoy básicamente todo va a ser coser coser pero tiene un diseño muy bonito que yo espero que ustedes lo aprendan Cintica roja para moños eh, vamos a tener botoncitos grandes y pequeños rojos y una naricita para una naricita para coneja o ratona bueno eso es como lo mismo listo vamos a apartar esto por aquí lo vamos a ir haciendo a un ladito y de una vez les cuento que Lili Corazones como los moldes van a estar a la venta Lili Corazones viene con un bono y el bono es el Oso Max Max va a ser el bono para quienes adquieran los moldes de Lili Corazones entonces los precios de Lili Corazones de los moldes de Lili Corazones son solo 20 mil pesos y Max va a ser el bono, este sí lo voy a enseñar a hacer en un grupo privado, para quienes adquieran los moldes de Lili Corazones. Y el precio va a estar en promoción hasta el 10 de febrero, o sea, hasta el jueves de la próxima semana, de mañana en 8, va a estar la promoción por ese precio. Ya, luego va a ser a un precio más alto y sin el bono. Entonces vamos a dedicarnos a lo que vamos a hacer hoy. Entonces les cuento, acá tengo los moldes del de cuerpo. El cuerpo viene en esta posición y le vamos a poner este ensanche. Entonces espero me entiendan, ya ahorita vamos a coser. No he adelantado nada para que ustedes me entiendan. Lo que vamos a hacer es que vamos a pegar esta otra piernita que va para acá y esta otra que va para acá. Entonces vamos a trabajar primero con esta parte y a cada una le vamos a pegar las piernas y luego vamos a coser eh, del cuerpo. Entonces vamos a enhebrar una aguja con hilo blanco resistente, aquí ya la tenía enhebrada y vamos a pedirle a Dios y a los ángeles que nos permitan coser hoy en mucha paz y mucha tranquilidad para que disfrutemos como cada cosa que en realidad nosotros hagamos en la vida porque todo todo lo que nosotros hagamos es con la idea de disfrutarlo y ser felices entonces vamos a coser cuando tengan ustedes las que adquieran el molde cuando tengan esta parte esto más ancho va hacia arriba esta puntita va hacia abajo y la entrepierna va cosida con la puntica del pie, de la pierna, perdón, sí, bueno, de la patica hacia arriba. Entonces vamos a cuadrar de esta manera y vamos a coser con eh, puntada festón. Eh, mientras las voy cosiendo, voy a hacer el esfuerzo por leerlas. Cecilia Carrillo, hola profe desde Concepción Chile, me imagino, ¿no? Tatiana ¿cómo estás? Luz Marina Olarte, trasnochándose, bueno no sé si tanto trasnochándose, a ver qué hora son allá, 6, 8, 10 de la noche, sí ya como ganas como de buscar camita me imagino eh, Luz Marina, Yolima Vargas, Yuli Sánchez, eh, de pronto me disculpan si no me detengo a ser muy muy pulida en la puntada Claro que lo voy a tratar de, de hacerlo, obviamente, de ser pulida y de hacer la puntada muy bien. Pero mmm, voy a coser lo más rápido que pueda porque hoy hay mucho, mucho que coser. Bueno, Giovanna, ¿cómo estás? Buenas tardes. Luz Marina Morón, María Ramírez. Mientras yo bajo la mirada, pasan otras. Entonces, ay, ¿por qué no me saluda a mí? Porque mientras yo miro la costura. Ya han pasado varios comentarios. Bueno, si hoy también pasamos de las 300 en vivo, no recuerden, no estoy pidiendo compartidos, estoy pidiendo personas acá en vivo conectadas. Si pasamos de las 300, les rifo un molde de Lili -li Corazones. La señora que ganó hace ocho días, porque también hubo muy buena audiencia en vivo, la señora no se ha puesto en contacto conmigo. Recuerdo que se llama Esperanza García. Entonces, si está por aquí conectada o alguna de ustedes la conoce, para que le recuerde que ella ganó acá en Mundo Rossi un molde de la coneja sentada Lili Corazones. Bueno, Gloria Cardona, Delia Ramírez, desde... Barranca Bermeja, uy, me dio calor. Sí, hace calorcito en Barranca Bermeja. Y si acá tengo calor, ¿cómo será el que está haciendo allá? Tremendo. María del Carmen Murillo, de Ecuador, mucha solidaridad y mis condolencias a todas las chicas de Ecuador que me oyen y de pronto han tenido alguna pérdida. Ojalá que no haya sido una pérdida humana. Eh, Hubo un desastre natural ayer en Quito, Ecuador. Entonces, mis condolencias con las que hayan tenido pérdidas humanas y de todas maneras mi solidaridad también porque las pérdidas materiales a uno pues pocas veces le regalan cosas y si se las regalan pues no es el hecho de perderlas en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, vamos a coser la otra entrepierna. Entre Miren que la parte... Que da la sensación de deditos, de, de, de piecito, va hacia arriba. Y hacia arriba va esta parte más grande. Bueno, Nubia Isabel Saavedra. También desde Barranca Bermeja. Qué bueno. Se pusieron de acuerdo estas chicas. Qué bueno. Daisy, Sandra Vega, Luisa Vargas creo que Luisa está desde Costa Rica o Guatemala, bueno, ahí sí ya no me acuerdo, o es María Luisa, bueno, es que ustedes tienen nombres similares y pues yo me confundo, en estos días estaba buscando un teléfono en el celular y como las tengo, a, no, pues a un montón agregadas, vea, eso había más de una María, yo estaba buscando Marina, un nombre pues Marina, y por María había, no, tengo pero infinidad de personas agregadas, entonces claro, Dorita Fajardo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Miren, Dorita enseña unas cosas hermosas, ella tiene... Ay, yo no me acuerdo, Dorita, de tu página. Bueno, te estoy confundiendo, no eres la que yo... Ah, no, no, no, no, no. ay, mi, mi cabeza sí ya no da. Dorita Fajardo es una seguidora que está en Cali, la estaba confundiendo con Carito Fajardo. Carito Fajardo es una manualista. Ay, Dorita, te confundí, pero bueno, no importa. Yo, no importa y tú entiendes, porque estos años no vienen solos, ¿sí o qué, muchachas? No, so, confundimos una cosa con la otra, pero tremendo. Bueno, Teri Jimeno, ¿cómo estás?, Erika, ah sí, Luisa Vargas de Costa Rica, ah no estaba tan mal, bueno, a veces me falla la memoria, pero no del todo, qué bueno, qué bueno que estén por acá, miren, eh, como les decía. Los moldes de esta coneja, que no la tengo hecha, la vamos a hacer hoy acá, están a la venta. Tienen un costo de 20 mil pesos colombianos y vienen con un bono que es el oso Max. ¿Cuál es lo bueno de que sea este oso? Miren, eh, Lili Corazones viene sentada, su orma su molde es sentada y Max el oso es paradito, es de pie. Ustedes pueden intercambiar cabecitas y les quedan otros dos muñecos diferentes. Entonces les puede quedar una coneja sentada, hacerla de pie, y el oso que es de pie, hacerlo sentado. Bueno, cuando ya tenemos esto así, entonces vamos a coser, vamos a buscar aquí el centro, vamos a marcar, estos son los laterales del cuerpo, y desde allí vamos a pegar. Entonces como esto viene así, tenemos que hacerlo de esta manera. Entonces, miren, empezamos a cuadrar acá las paticas, la piernita. Si de pronto nos sobra un pedacito, pues lo cortamos y esto nos da perfecto. Solo acá está sobrando como este cachito, entonces lo arreglamos. Hay a quienes no les sobra, entonces no se los quito del molde por si les pasa eso. Entonces vamos a coser todo esto. Miren, vuelvo y les repito, tenemos acá este, estos que son los laterales y este va a ser el centro como esto está por el derecho entonces yo tengo que voltearlo acá para coser por el revés miren que acá está el revés volvemos a enhebrar la hebra y mientras tanto aprovecho y la saludo Yolanda Varela, Patricia Cántaro eh, Teri Jimeno pone por ahí unos corazoncitos manden corazoncitos, chicas, ¿saben para qué? para que eh, Facebook ubique el video y diga, ah bueno, este video está como bueno vamos a rotarlo, vamos a mostrarlo y así se enteran más porque así ustedes activen notificaciones que es una de las opciones que ha vuelto a aparecer eh, si el video está mmm, gustando mucho y bueno, Facebook se basa en los corazones que mandan entonces, si está rotando mucho, le llega a más personas también de manera eh, normal. Normalitamente les va ubicando el video. Entonces, se van enterando que yo estoy por acá. Entonces, bueno, Cecilia Mejía, ¿cómo estás? No, tengo muchas, muchas, muchas conocidas por acá que ya han adquirido proyectos conmigo. Entonces, yo sé que les han gustado mis trabajos las invito a que tengan en cuenta a la coneja sentada, y hay una cosa chicas, no se basen en que simplemente es una coneja para San Valentín, y que porque eh, tiene corazones, miren, eh, cualquier muñeco, cualquier eh, motivo que escojamos, eh, un oso, un gato, un perrito, una coneja, en fin, nos sirve para cualquier ocasión, ¿por qué?, porque las personas, Diario cumplen años, o sea, no la misma persona, muchas personas, entonces diario siempre va a haber alguien que cumpla años, viene el día de, eh, viene Pascua, viene el día de la mujer, el día de la enfermera, el día del maestro, el día de la madre, los novios, por ejemplo, pues esa es una moda que yo veo últimamente, cumplen mes, se regalan algo, cumplen año con mayor razón, entonces, siempre va a haber un motivo para regalar algo. A las que les guste, por ejemplo, hacer los desayunos sorpresa o las cajas sorpresa. Este es un proyecto que se presta mucho. Y como les digo, como viene con el bono, que es el oso, entonces ustedes pueden intercambiar las cabezas con los cuerpos y les quedan otros dos muñecos. Entonces, yo siempre trato de que mis proyectos tengan como esa como ese valor agregado de que si hacen una inversión se justifique porque no solamente están adquiriendo una sola cosa sino varias a la vez y ya eso depende de la imaginación de ustedes y pues yo se los digo también abiertamente porque pues para qué voy a ocultar que uno muchas veces teniendo un molde de algo no es sino hacerle un cambio y queda convertido en otro, en este caso el oso se puede convertir en coneja o en conejo y la coneja en oso listo entonces por eso quise hacer uno de pie y otro sentado el oso por ejemplo no tiene mayor complique y es el típico oso acá se los pongo mientras voy cosiendo es el típico osito para un bebé por ejemplo niños nacen a diario cumplen años los bautizan entonces, miren que tienen un regalo genial. Ahora, yo sé que muchas de ustedes tienen nietos. ¡Ah, no! Mejor dicho, este osito es de esos que aguanta que lo arrastren por todo lado. Entonces, qué rico que puedan ustedes hacerse a los moldes de estos dos proyectos. Rubi de Mujica, hola profe, bendiciones y saludos desde Venezuela. Me encanta su explicación para coser la coneja, sí, ahorita vuelvo y les muestro cuando cosa el otro lado yo pensé, yo, ay bueno tiene dos lados, ya llevo cosido uno, no, yo sé que a ustedes les gusta mucho y más siendo un proyecto de venta, aquí las van a ver, van a ver lo que hago todas, pero, ay hice un daño, ay hice un daño, tumbé un tarro, pero bueno no pasó nada, a ver qué pasó, no, espérenme un momentico, recojo el daño que suele suceder pero no se quebró mi tarrito de agua mi tarrito de agua no se quebró menos mal porque también traigo agüita menos mal no fue el vaso de la aromática que ese sí hubiera hecho un desastre ayer nada más me pasó sacando algo del microondas me enredé con mi gato y al suelo y reguero y ustedes saben que así sea una gota que haya en un recipiente se riega y eso es pero un charco y un reguero el tremendo bueno aquí ya voy a terminar esta piernita a ver quién más se conecta por acá a ver yo las veo bueno no hemos pasado de las en vivo no sé ustedes qué dicen porque recuerden que si llegamos a 300 conectadas en vivo eh, rifo voy a terminar acá porque no me gusta ya cuando se pone la hebra tan pequeña rifó unos moldes, hace ocho días rife unos y la dueña no los ha reclamado no sé qué le pasó hola profe, <ríe> conejo y oso, sí hola Naira, ay Naira es una sobrina que está en Estados Unidos y de pronto se conecta, ay tan bella ella me hace barra, <ríe> me hace fuerza desde, desde donde ella se encuentra, desde Miami. Bueno, eh, a ver quién más está. Elizabeth Fernández, Claudio Murillo, María Isabel Vargas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por su compartir. Saludos desde Cali, ¡ay qué rico, María Isabel! Bueno, vamos a seguir acá, volvemos a enhebrar y brita seguimos cosiendo a ver pónganme en algún tema para yo conversarles porque la verdad a veces me quedo me agoto como y no sé qué decirles no sé de qué hablarles y yo sé que a ustedes les gusta mucho que uno les converse entonces cuéntenme ustedes qué me quieren preguntar qué quieren saber ayer estuve comprando unas cositas en este almacén de moneda extranjera y todo está carísimo Abrazos desde Ecuador, claro, Jacqueline, para ti también. Saida Ballesta, ¿cómo estás? Saida está desde Venezuela, o es que me parece, o la tengo confundida. Ay, desde Cartago, estamos aquí vecinas, Milena. Qué bueno, Irma Reyes. De, eh, ay, para mí también es un gusto saludarte. Dorita, gracias por la clase, es con mucho gusto, ahí te confundí, pero no importa Igual Carito es una muy excelente profesora y la confusión estuvo bien Andrea Huitrago, saludos de... de ah, fui a leer y ya se fue, se fue el comentario, qué bueno Pero cuando se van los comentarios quiere decir que hay muchas personas conectadas Que están muy pilosas con el video, que están comentando mucho y por eso pasan y pasan rápido todos estos muñecos sirven para cualquier ocasión, es verdad, porque nos gusta tanto festejar y a veces es tan rico uno poder decir, esto lo hice yo, porque es que, muchachas, esto todo que les enseño yo y cualquier manualista, uno sale al mercado y compra, o sea, uno se va para un almacén de peluches y peluches son los que hay, pero como es, como es de rico y de sabroso decir, esto lo hice yo, esto está hecho con mis manos. Esto es fruto de lo que he aprendido. Delicioso poder poner uno como su sello en eso que va a regalar. Bueno, aquí vamos a pegar el otro ladito, que es este. Entonces, miren, acá estaba la ceñita. Acá la habíamos hecho. Entonces, juntamos acá y pegamos también esta. Acá también le sobra este pedacito. Entonces, se lo quitamos pero es mejor quitar que añadir y empezamos a coser desde acá, porque yo coso hacia la derecha, hay otras personas que no les, les es indiferente, no, para mí sí es importante coser hacia la derecha, me resulta mucho más fácil, me rinde mucho más, bueno, pasan muchas, no crean que, eh, pasan muchos nombres acá, no crean que yo no las veo, yo sí las veo, lo que pasa es que no alcanzo, no alcanzo a contestarles a todas, Carmen Martínez, Malala Escalante, veo gente nueva, qué rico, qué genial. Bueno, profe, yo quiero ver el muñeco. Bueno, este que estamos haciendo, yo no lo tengo hecho, lo estamos haciendo acá, eh, en este momento. El que tengo hecho es el que va de bono, porque estos moldes están a la venta. Entonces, acá les vuelvo y les muestro, este es el oso Max, Max lleva un overol, miren que lleva su overol y lleva un moño, el overol tiene bolsillo y él va paradito, es el típico osito para un bebé por ejemplo, pero ustedes pueden a esta coneja Lily cambiarle la cabeza, de pronto les toca un poquito más grande y y entonces les queda una coneja paradita y a Lily le pueden poner eh, la cabeza del oso y les queda un oso sentado en fin, uno puede jugar y hacer unas variaciones con los moldes que tienen entonces eso es lo que les quiero hoy o sea, más que el bono que sea el oso el bono es la posibilidad que tienen de jugar con estos muñecos para ustedes crear otros a la vez bueno, cuéntenme si estuvieron eh, hace ocho días cuando hicimos a Ani, a Ani la gallinita. A ver, vamos a poner por acá o por acá, por este otro lado. Recuerden que esta cámara me la juega. Entonces, ahí les dejo a Ani. Eh, hace ocho días la hicimos, los moldes están gratis acá en Mundo Rosy. Eh, fue el video que les hice como de bienvenida, el primero de este año 2022. Miren acá... Como cuando uno pega todos estos hit tijeretazos, entonces se le va un poquito. Entonces ahí uno se la juega en la costura de que pronto cortó más de la cuenta y toca pues como subsanar ahí el impasse, pero no es problema. Desde que sea un cortecito, pues que se fue como unos milímetros de más, no hay problema. Prof, está hermoso, me gusta el overol. Y es pero fácil de hacer ¿cómo les parece que este oso Max? pues yo lo puse Max pero eh, donde yo lo tengo no tiene nombre fue una cosa rápida que consulté ayer en el grupo de Telegram y entonces una de las chicas me dijo, me respondió rápido que, ay ¿cómo fue que me contestó? yo le dije que sí, que me, ah, que Max eh, sí, entonces yo le dije sí porque el eslogan va a ser lo máximo para cualquier ocasión pero el logo de Max y entonces les cuento que Max lo tenía o lo tengo en una revista de peluches que yo yo la tenía pero nunca la veía y me dio por desenterrar cosas viejas desempolvar cosas guardadas cuando la revista de peluches y este oso estaba ahí yo ay pero este oso está muy lindo y tenía, y pues como venía con el overole, yo no, sensacional para hacerlo. Entonces ahí fue donde me dio la idea de hacerlo como bono de la coneja. Todo esto lo tengo, pues, por ejemplo, la coneja la tenía planeada desde diciembre, que estaba mirando qué les iba a enseñar este año. Pero el bono se me ocurrió cuando desenterré mi revista de peluches. Unos peluches ya pasaditos de moda, ¿para qué? pero sin embargo Max se ve chévere entonces dije no se los voy a dar de uno. miren cuando ustedes también eh, antes de coser si quieren ponerle alfilercitos se los pueden colocar para que no se les mueva y no tengan que estar como yo a todo momento midiendo aunque es muy bueno estar mirando estar controlando a veces no sé, pasa mucho también cuando uno cose a máquina una tela se estira más que otra por el arrastre de los dientes nos lo explicaba una profesora del SENA en alguna ocasión entonces hay que sujetar, bastear y yo tengo una tía que ella ha cosido toda la vida y el secreto de ella, yo creo que ya en, una, en alguna ocasión se los comenté cuando yo me fui a dedicar a coser que me gustaba mucho en un tiempo lo hice no para la calle sino para mí mi hermano me dijo, si usted quiere coser y que todo le queda bonito, hágalo de la tía. Que todo lo basteaba. La tía todo lo basteaba, nada se le movía, todo le quedaba perfecto. Entonces, un buen consejo es ese. Pero aquí no estamos basteando, pero tenemos alfileres. Bueno, por aquí me dicen que sí, que ya están haciendo la gallina. Eso me encanta. Qué maravilla. Las cosas son para ponerlas en práctica, muchachas. Eh, mucha, a veces uno reflexiona mucho hace muchas meditaciones escucha todos los audios de mentalidad de actitud positiva pero de nada vale tanta actitud positiva si no pasamos a la acción y muchas me dicen ay profe todo lo que usted hace tan lindo ay profe yo quiero que me quede como el suyo pero les cuento que hay que practicar y hay que atreverse a hacer las cosas y en la marcha cuando uno está haciendo las cosas es que se da cuenta de los errores que comete cuando comete errores, entonces ya sabe en qué tiene que mejorar. Pero si no se atreven a hacer nada, si nunca ponen en práctica, hola Fanny, ¿cómo estás? Eh, Cecilia, está genial el proyecto, gracias. Jenny también, saludos. Eh, tuve que hacer algunas gallinitas para mis hermanas y regalé como el día de la mesa. ¡Ay, qué genial! Entonces les decía, si no ponemos en práctica lo que nos enseñan, pues resulta que no vamos a coger destreza y habilidad y no vamos a saber en qué estamos fallando, qué me queda bien, qué me queda mal. Por ejemplo, una chica ya puso una de las gallinitas y le puso la barbilla, que es un corazoncito, se lo puso al revés. No es por poner un corazón ahí, sino que el corazón, si cortamos un corazón, las dos barriguitas del corazón no semejan la barbilla. No sé ya qué le pasó y puso el corazón al revés. Entonces ahí se dio cuenta que estaba cometiendo un error. Colocó la gallinita, yo le corregí, ella corrigió la gallinita y aprendió. Pero si no lo hace, no aprende. Entonces la idea es que siempre estemos practicando para que aprendamos cada día más. Bueno, a veces hablo de más de la cuenta, chicas. Ay, muchas gracias. Bueno, por aquí me preguntan que cómo me fue en mi cumpleaños. Bueno, de. Antes que cualquier cosa y contarles cualquier chisme, les cuento que o les quiero dar muchas gracias a todas las que se manifestaron, yo sé que las que no es porque eh, se les pasó por alto o no sabían, bueno, eso, es, eso no, no hay caso pues con eso, no hay rollo con eso, pero sí a las que estuvieron pendiente y, y me felicitaron, muchas, muchas gracias, toda esa buena energía la sentí, de verdad que sí, uno la siente. Me fue muy bien, estuve muy regalada. Una vecina me regaló un reloj, otra vecina me regaló un libro de lettering. ¡Ay, estoy feliz con eso. Ya les sigo contando. Bueno, entonces, como, como ya llegamos acá, entonces, ahora nosotros tenemos que coser, cerrar esto así, de esta manera. Y este cachito viene para acá. Entonces, vamos a seguir cosiendo. A ver, les explico bien. Yo llegué acá, miren, yo ya cosí las dos partes del frente. Entonces yo voy a seguir cosiendo hasta una parte que yo se la señalo en el molde. Vamos a seguir cosiendo, lo voy a señalar acá de una vez, más o menos hasta acá. ¿Listo? Y luego les sigo explicando porque si no las enredo. Entonces ya que cosí las dos partes y ya se me juntó la parte que cosí delantera con los dos laterales vamos a seguir cosiendo hasta donde señalé. bueno entonces las dos vecinas me regalaron eso eh, una de mis hijas me regaló un rodillo para hacerme masajes, facial, masajes faciales y el serum que es como una de las cosas que uno utiliza para esos masajes la otra hija me regaló un protector que viene con pigmento entonces uno se echa su protector solar vamos a coger esto más bien con alfileres antes de que se me descuadre entonces uno se echa el protector solar y de una vez queda como con base mi esposo me había regalado ropa pero ese día se manifestó nuevamente me trajo un ramo de flores y me regaló otro sobrecito con más dinero entonces imagínense estuve súper regalada Ay, ah, otra vecina me regaló una colonia un splash bueno un perfume algo así y pues ya en medellín también me habían regalado cosas y no y me llamaron mucho y mensajes por messenger whatsapp telegram no no estuve muy felicitada hasta por facebook me colocaron mensajes estuve muy acompañada de verdad que sí y a mí me alegra mucho no sé claro que a esta edad ya le va dando uno como tristeza ay ya ya no lo ve uno como un año más de vida, sino como un año menos, pero no importa. Los que he vivido, los he vivido a plenitud, no me arrepiento de nada, de lo que he hecho. Eh, antes me quedan es cosas por hacer, yo creo que no me va a alcanzar, creo que la vida que en promedio vive uno, para hacer todavía todo lo que tengo que hacer, pero con la ayuda de Dios todo lo iría haciendo. Que es como leer libros, visitar lugares, aunque me da mucho miedo pasear, por los desplazamientos pero si yo pudiera teletransportarme a los sitios ah, viviría cada día en un sitio diferente bueno ¿qué, qué es lettering? lettering es aprender a hacer letras estas letras timoteo aprender cómo a manejar ahí vienen una serie de ejercicios para uno aprender a manejar los marcadores porque los marcadores hay unos que vienen con una punta como les dijera yo, como un plumón, entonces eh, el trazo que uno hace hacia arriba es delgado pero el, cuando uno desplaza el marcador hacia abajo lo asienta más y el trazo queda grueso entonces por eso se ven las letras con, con esos estilos tan bonitos y a mí me gusta mucho eso entonces bueno, me regalaron un libro de eso, no lo he empezado, todavía no lo he tomado porque chicas estaba dedicada a Lili Corazones y al oso Max. Entonces, no he estrenado el libro del letrería. El alfiletero no tiene precio. El alfiletero, que es esta gallinita. Esta gallinita está gratis acá el Mundo Rossi. La hicimos el fin de semana, es que el fin de semana, el miércoles pasado. Bueno, ¿quién más por aquí? Flori Recio, ¿cómo estás desde Costa Rica? Flori es una manualista. Hace cosas muy bonitas también. Eh, por aquí está, bueno. Ay, venga, venga, ¿qué fue lo que dijo usted? Está. muy poco que Dios la bendiga. Ah, que yo soy tan bella que fue muy poco. Ah, no, suficiente. Yo, eso era lo que tenía que recibir ese día y ya. Ay, se te corta la transmisión, pero estamos bien. O sea, a mí no se me ha cortado, no he visto que se haya pausado. ¿Quién sabe qué será? Shirley y los moldes, uh, sí, los moldes, de, los moldes de la gallinita al filetero de Annie están gratis en Mundo Rosy. Pero la coneja hoy sí tiene los moldes a la venta y viene con un oso que es el bono. Y más que ser el bono, este oso, el bono es como la oportunidad que tienen de jugar con estos moldes. Entonces aprovechen la oferta porque solo va a estar hasta de mañana en 8, mañana tenemos la segunda clase de Lili Corazones, hoy no la alcanzamos a hacer toda, ustedes saben que, bueno las que me conocen un poco, saben que no me gustan los videos muy muy largos, eh, profe, feliz cumpleaños, yo les siga bendiciendo y le doy mucha salud para que nos siga enseñando todas esas manualidades tan hermosas, saludos desde la Unión Nariño, Marta Lucía, muchas gracias, recibo todo eso con mucho amor, Gracias, gracias por esos buenos deseos. Y acá ya se empieza a desenebrar la aguja, entonces ya empieza. Sí, hay pago por Neki, por Bancolombia, por David Plata, por... Ya ese, ya esos son gratis porque no les cobran transferencia. Ya si hay alguna persona que no puede salir de la casa y le queda cerca, por ejemplo, unas apuestas de chance, llámese como se llamen en la ciudad que se llamen, eso es una red a nivel nacional por una casa de apuestas de chance, por un efecto también pueden poner eh, giro. Acá me falta un pedacito, seguimos enhebrando. Yo les dije, hoy es coser y coser porque debemos armar el cuerpo y la cabeza y decorarla, eh, de decorar la cabeza, de pronto el pegado lo hacemos mañana. Y quisiera, voy a adelantar un poquito el corazón que lleva Lili en la mano es un corazón con un bolsillo, porque en ese bolsillo podemos echar algún dulce, una flor o poner un mensaje. Entonces, por eso yo le he llamado Lili Corazones, porque lleva eh, unos corazones de adorno. Para la señora que preguntó que es el lettering, es dibujar letras con trazos delgados y ascendentes. Eso sí, también, o sea, mejor tu explicación que la mía, la verdad que sí eso es lettering aprender a hacer letras a decorarlas bueno entonces aquí vamos ya en este punto aquí ya nos toca medir hasta dónde en realidad este cachito también le va a sobrar miren me da como que preciso este cachito también le va a sobrar entonces lo vamos a redondear un poquito yo les voy a adecuar los moldes yo hice con este unosito pequeñito con este molde y ese cachito no me sobró pero hoy me está sobrando, bueno no hay problema entonces vamos a dejar ahí miren acá donde yo había hecho la señal, vamos a rematar bien y vamos a empezar a coser miren, ya tenemos esto así entonces ya es venirme con esto hasta acá coser esta pierna listo, entonces vamos a coser esto vamos a coser esta pierna y miren que acá nos va dando porque cuando lo rellenemos y lo volteemos nos vamos a dar cuenta Ojo que no nos vayamos no deje por donde rellenarlo le vamos a dejar por acá una piececita para rellenar por ahí Uy. entonces vamos a volver a empezar y esta vez vamos a empezar desde una patica acá bueno qué me siguen eh, cuando es giro sí eh, ustedes deben cancelar el envío del giro pero si es una transferencia por bancolombia a la mano por neki o por davi plata pues no les van a cobrar pero a veces como me ha sucedido ay es que yo no tengo quien me haga la diligencia y yo aquí en la esquina de mi casa tengo una casa de apuestas de chance o queda un efecti entonces prefieren pagar lo que les cobran que salir al centro a hacer una diligencia y de pronto son personas de edad que no tienen facilidad para el desplazamiento pero si lo, en caso tal de que lo quieran poner por ahí si sí les ustedes cancelan el envío. Bueno, ¿dónde se puede colocar el dinero, la plata? Bancolombia, eh, Neki, David Plata. Para los del extranjero, sí es solo a través de MoneyGram o Western Union. Y yo sé que el giro les cuesta, pero toda transferencia, sobre todo así de del extranjero, eh, cobran una comisión no puede salir gratis por más que quisiéramos no sale gratis entonces yo no cuento con otro sistema sino con ese estuve averiguando para hacerlo para afiliarme a, a Paypal pero le vi dos inconvenientes el primero eh, quienes tienen Paypal se les ha facilitado porque tienen cuentas bancarias antiguas que no les ponían problema como el que me pusieron a mí en un banco que fui la semana pasada a averiguar resuelta abrir cuenta en ese banco porque mi, mi cuenta no es de ese banco pero yo dije, es el que más utilizan vamos a abrir cuenta en ese banco para poder afiliarme a Paypal y la verdad no me permiten porque giros desde el exterior entonces lo toman de otra manera bueno, eso es un rollo con eso los que lo tienen es porque tienen cuentas bancarias ya de hace unos añitos miren acá la colita nos da justo con la nalguita pero acá yo voy a dejar un espacio listo para poder rellenar por ahí porque no hemos rellenado bueno y lo otro es que para usar paypal no todas ustedes tienen la facilidad de inscribirse en paypal porque ustedes una de las cosas que se me quejan es el manejo de la tecnología entonces era un inconveniente ponerlas a abrir una inscripción en paypal para que pudieran hacer una transferencia por ahí no sé qué me pareció más engorroso entonces yo dije no dejemos así y sigamos con el antiguo sistema que desafortunadamente va a tocar así igual yo tengo muchas personas que de ecuador de perú de chile me consignan por ese medio y no tienen pues como ningún inconveniente ¿Cómo me llegan los moldes a Arranca Bermeja? A Arranca Bermeja y a cualquier lugar del país o del mundo que quieran hacer el pago por los medios que les acabo de decir, los moldes les llegan por WhatsApp. O sea, yo les envío forma, en formato PDF los moldes y abriríamos un grupo privado para tener allí la clase privada del oso, que es el bono. Eh, la coneja pues ya la estamos haciendo en este momento va a quedar muy linda yo les aseguro que sí. ya no es sino que terminemos este cuerpo para que empecemos a rellenar y a verles la forma el valor de ahorita son 20 mil pesos hasta el próximo jueves ya el próximo jueves suben de precio los moldes y ya no tienen el bono porque el bono es para estos ocho días para esta semana eh, hoy y mañana vamos a hacer la coneja eh, la otra semana tenemos clase normal el miércoles. ¡Ay! Dije que iba a abrir un poquito y no, y no dejé. Que iba a dejar un poquito sin coser y me emocioné y cosí todo. Bueno, al otro lado me toca dejar el espaciecito. Eh, entonces, hoy y mañana vamos a hacer la coneja. El miércoles tenemos una clase normalita. Y que ya les voy a mostrar lo que vamos a hacer. Y el jueves... Por eso el plazo es hasta el jueves, porque el jueves estaríamos en el grupo privado haciendo el oso. Bueno, aquí vamos a coser el otro lado. Y aquí, como es empezando, me voy a acordar de que no debo coser todo, sino dejarle el espacio para luego colocar por allí el, el relleno. Vamos a enhebrar acá. ¿Quién más por acá? ¿Quién más pregunta? Yo nunca he podido realizar pago porque es muy alta la comisión. Sí, yo sé que desde Perú Ecuador les cobran un poquito. El proyecto Nancy es una coneja sentada, coneja corazones para sembrar, eh, celebrar San Valentín y el bono es un oso. La coneja la estamos haciendo hoy miércoles y mañana jueves voy a empezar acá para dejar por dónde rellenar y eh, la próxima semana vamos a hacer a vamos a hacer a max el oso sí por acá por acá miren estoy dejando por dónde rellenar ahorita lo iba a dejar acá y, y me levé y no lo dejé pero ahí ahí lo vamos a dejar bueno acá ya vamos a coser ya nos falta esta piernita Gracias a Dios nos está rindiendo y vamos a tratar de dejar lo que más podamos, vamos hasta, vamos a estar hasta las cinco y media, ¿listo? Me parece que más largo ya un video se vuelve muy cansón. es más, de hora y media me parece muy largo, pero en vista de que hay que ir solucionando dudas y contestando las preguntas, pues bueno, vale la alegría estar acá. Profe, me explica nuevamente lo del bono. Llegué un poco tarde y ¿qué hay que pagar? Bueno, entonces te explico. Estamos haciendo a Lili Corazones, que es una coneja sentada para celebrar San Valentín. Es una coneja que la pueden utilizar en diferentes ocasiones porque siempre hay gente cumpliendo años, perdón, personas cumpliendo años, eh, personas, los novios que siempre eh, cumplen meses, cumplen el aniversario, viene eh, el día del maestro, viene el día de la madre, el día de la mujer, el día de la enfermera eh, en fin, cumpleaños de todas las personas que todos los días están cumpliendo años a los bebés también les celebran, los bautizan, en fin, hay infinidad de celebraciones entonces, hoy les traje a Lili Corazones y el bono es por la compra de los moldes de Lili Corazones, se llevan también los moldes del de oso Max qué les he dicho yo que es son dos eh, muñecos que se pueden convertir en cuatro porque la coneja va sentada pero si le ponen la cabeza de la coneja al cuerpo del oso les queda una coneja de pie y al contrario Max que es el oso que ya se los voy a mostrar viene de pie pero si le ponen la cabeza de la coneja les queda eh, les queda un oso, o sea, a la coneja, si le ponen la cabeza del oso, les va a quedar un oso sentado. Entonces, miren, acá tenemos a Max, que este sí lo traía yo eh, listo para mostrárselos, y en la clase pues voy a hacer otro para enseñárselos, y lo que es la coneja la estamos haciendo en este momento. Los moldes valen 20 mil pesos, te llevas los moldes de Max, el oso. Y quedas con la posibilidad de hacer cuatro muñecos según las variaciones que quieras hacer. Eso es lo que les estaba explicando. Los moldes, claro, de lo que acabo de explicar. Esta coneja, los moldes están a la venta. Acá nos queda faltando poner las plantillas. Ya les voy a explicar para que me vayan entendiendo de qué se trata esta coneja. Porque ella va sentadita y queda muy bonita. Si le ponen la cabeza del oso, entonces... Ah, un oso sentado. La coneja, una coneja sentada. Lo mismo pueden hacer con el oso que va paradito. Bueno, entonces acá ya armamos esto. Lo voy a, Le voy a dar vuelta para que ustedes sepan qué es lo que estamos haciendo. Para que me entiendan. Así ahorita los tenga que volver a voltear porque me falta pegar las plantillas. Ah, bueno, todavía no tenemos pegada las plantillas, por ahí también lo podía voltear entonces vamos a voltear con cuidado vamos a voltear el otro ladito entonces miren miren el cuerpo como se va viendo le dejamos por acá el huequito en el asiento en la colita para rellenar luego y acá nos falta pegar estas plantillas listo esto es lo que vamos a hacer ya enseguida entonces vuelvo y volteo para pegarle las plantillas para que me quede más cómodo vuelvo y volteo todo esta tela que estoy utilizando se llama flis en otras partes lo llaman polar hay también microflis y micropolar que son más delgados microflis y micropolar micro son más delgados se me traba la lengua muchachas bueno entonces acá ¿qué le vamos a hacer a estas plantillas las vamos a doblar así a lo largo y vamos a hacer unas ceñitas para saber cuál es la mitad uno también puede hacer piqueticos con la tijera entonces como acá tenemos costura yo ubico acá y ubico acá y cosemos entonces esta ahorita todavía está un poquito larga nudito y empezamos y ya luego rellenamos luego vamos a hacer la cabeza bueno entonces vamos a colocar acá vamos al remate inicial se me había olvidado decirle siempre siempre que empiecen una costura remate inicial porque uno empieza y más pues en este caso es obvio porque estamos haciendo la puntada festón acá sería bueno que lo cogiéramos con un alfilercito para no estar midiendo cada momento y ya sepamos qué tanto tenemos que eh, hacer que la tela coincida una con la otra la tela no, las partes pues bueno, lo bueno a ver, ustedes de pronto no sé si ya me habrán preguntado pero es casi siempre una pregunta obligada Cecilia si estás interesada en los datos pídemelos por por, por whatsapp porque mi neki no es mi whatsapp, mi neki es el neki de mi hija, es el número de mi hija entonces no, con, el, con mi número telefónico tengo Banco Colombia y tengo David Plata pero con el NECI es el número de mi hija entonces las que estén interesadas me hablan por el whatsapp por favor entonces, ay ¿qué les estaba diciendo, se me, se me fue, se me fue y aquí se me desbarató esto entonces vamos a cortar, vamos a volver a enhebrar porque miren Muchas veces cuando la hebrita está larga y la manipulamos mucho, la hebra se, mmm, se distorsiona. Aquí, por ejemplo, ya la hebrita está. Va a tocar es enhebrar y rematar. No estaba tan larga ni tan buena la hebra. Pero esto, pues esto es normal que pase. Aquí voy a hacer un rematico para aquí me toca hacerlo así como de esta manera como meter la agujita de lado y volvemos a enhebrar y en estas enhebradas y en estas botadas de hebras al suelo es que yo aprovecho y las leo disculpe muy buenas tardes cuánto equivalen 20 mil pesos en dólares en este momento cuánto sería y no hice la conversión muchachas eh, por, como 6 dólares 6 dólares con la colita que les des, sí 6 dólares sería en este momento el precio para el exterior 6 dólares aquí cortamos la brita que es, sobra lo que pasa y les soy muy sincera porque pues para qué tapa uno el sol con un dedo es imposible las que son del exterior y van a poner el giro por money Grant o por western union les cobran una cantidad muy similar o sea esos giros eh, vale la alegría ponerlos cuando es una cantidad pues que no se siente o sea ah que yo voy a mandar 200 dólares 300 dólares y por eso me cobran 5 dólares pues genial pero cuando van a mandar 6 dólares y les cobran 5 por el envío yo entiendo yo entiendo la dificultad y la verdad no tengo manera de solucionarlo no está en mis manos no cobrarles eso y no tengo otro medio de pago desde el exterior eh, gracias disculpe ah bueno ya te contesté eh, no está totalmente a cuatro mil pesos el dólar varía a veces está menos en esas casas donde ustedes mandan los dólares se los toman por menos porque ese es el negocio de ellos entonces no digo cinco dólares sino seis dólares para que ustedes estén pues como más seguras. Ahora, otra forma sería ir a una oficina de estas y decir, necesito mandar 20 mil pesos para Colombia en dólares. ¿Cuánto es? Y allá les van a dar el valor exacto. Entonces no hay pierde, muchachas. No hay pierde. Simplemente dicen, voy a mandar 20 mil pesos para Colombia. ¿Cuánto es en dólares? Ah, que es tanto, que son cinco, que son seis, entonces ya ya les dicen, o cinco y tanto, porque a veces no son cinco cerrados ni seis cerrados, yo doy cifras completas porque pues yo no soy la de la oficina de envío, sino no sé, el dólar varía, no cada día, cada minuto, cada momento, cada segundo, entonces, bueno, aquí quitamos ya el alfiler, hemos llegado a la mitad y continuamos pegando el resto, miren, que aquí nos da muy bien, bueno, ¿quién más? Sí, eso depende. Y, y No, Yolanda, es que si variara cada día, todavía, pero uno consulta el dólar por la mañana y lo consulta a mediodía y ya, ya hay una variación. Bueno, y para las que me preguntaban por el cumpleaños, pues como el viernes fue día de trabajo para mi hija, para mi esposo, un día de trabajo normal entonces salimos a almorzar el domingo y saben qué me pasó yo tenía muchas ganas de ir a un sitio que habíamos ido el año pasado porque es un sitio de comida muy saludable tanto que le llevan a uno una hojita con todo lo que ofrecen y uno arma su propio plato entonces uno escoge entre varias proteínas, uno arma su ensalada, eh, escoge el postre, escoge si va a tomar algo, que bueno, yo no acostumbro tomar nada con las comidas, pero bueno, si le provoca uno, son cosas también un poco saludables. ¿Y cómo les parece que fuimos a un centro comercial donde yo sabía que había, mejor dicho, donde habíamos ido el año pasado y ya no estaba? <risa> ya habían cerrado el local de allá, ya estaba funcionando otra cosa totalmente diferente. Pues muchachas, adivinen. Mejor dicho, la que me adivine que comí el domingo, que fue que me celebraron la salida por el cumpleaños, se gana un molde de Lili Corazones. Y soy muy, muy honesta. La primera que yo vea... Ay, gracias María Isabel por poner mi teléfono. Ese es el de Bancolombia y David Plata. El de Neki me lo deben pedir. La primera que yo vea... Pues voy a tener que poner mucho cuidado. La primera que yo vea. No es la que primera salga porque pues saben que no puedo tener los ojos en el celular la primera que yo vea no, no fue comida peruana lasaña tampoco ahí les voy diciendo que no fue ahí les, van, les va quedando a las otras eh, me tocó comer otra cosa que yo no había pensado no, pollo tampoco fue no, lasaña tampoco porque ya no había tiempo de irnos para otro lado porque mi hija estaba trabajando también el domingo y tenía que aprovechar la hora como del almuerzo, ay Dios santo, pizza, no, no de almuerzo, no, esa de algo, ay pero por qué ponen tanto lasaña, no, ya dije que no, <ríe> ni lasaña ni pizza muchachas, ni lasaña ni pizza, pescado tampoco, ah no muchachas, no adivinan, Diana Vargas, Ah, Diana Vargas sí, ella fue la primera porque estaba yo aquí muy pendiente me tocó comer bandeja paisa ay no mi esposo se salió de la ropa bueno se estaba saliendo de la ropa que porque no habíamos averiguado y yo, uh, ni idea pues de que se tenga que poner uno a averiguar si todavía existe el lugar uno da por sentado que sí bueno entonces él sí comió pescado y mi hija y yo cogimos, comimos bandeja paisa como cosa rara, yo comiendo bandeja paisa, porque yo, donde voy, a toda hora soy bandeja paisa. Hacemos lo mismo acá con esta patica. Ay, chicas, tenganme paciencia, porque hoy tocaba coser bastante para que entiendan cómo se arma esta coneja. Ténganme paciencia, chicas. <ríe> no, eso no traía ni ensalada. Bueno, de todas maneras le agradecí mucho a dios porque cuántos quisieran salir primero que todo a un centro comercial bueno primero que todo salir el día del cumpleaños segundo a un centro comercial tercero que le compren el almuerzo no todo hay que tomarlo con calma ya iremos otro día a otro lado en fin todo son experiencias y cosas que contar Todas son experiencias y cosas que contar. ¿Qué quiere decir Jenny con eso? Chao la fan. Ah, yo eso no me la sabía. Eso es una expresión de... ¿O qué quieres decir con chao la fan? <ríe> bueno, Diana Vargas. Me habla el WhatsApp. No vaya a ser como la señora de los ocho días que no me ha hablado y no la he visto por acá. <ríe> sí, la bandeja país es rica. Pues creo que a eso te estás refiriendo Dorita, qué rica. Bueno muchachas, hoy no se ganaron en la rifa porque puse esta rifita pues acá de que la que adivinara yo que había comido el domingo en el cumpleaños, pero no, los, las personas en vivo están muy bajitas y no se van a ganar el molde, no se lo van a ganar, igual ya saben que está a la venta, la promoción con el bono y a este precio hasta el otro jueves, que en el grupo privado ya enseña a hacer el oso nos queda todavía media horita de transmisión ya voy a rellenar porque ya voy a acabar acá qué rico para lo que yo pensé que me iba a demorar antes me ha rendido mucho yo sé que no me quedó lo mejor cocido porque eh, qué les digo yo eh, uno cuando cose esto sin afán lo hace bien menudito, bien juntica una puntada con otra, para que quede bien eh, fina la, la costura. Ay, Dina, como que se te fue tu internet, pero ahí te veo. Bueno, esta de como es doble, se va como uniendo una con otra, y aquí vamos. La comida china, sí, también me gusta, pero tengo como mi ay no, mis prevenciones, entonces, como que evito entrar en el dilema de que sí, que no, será verdad, será mentira, todo lo que dicen, entonces no, dejemos la comida china a un lado, que me gustan mucho, ay cómo es que se llaman, unas que vienen envueltas, ellas tienen un nombre, unas que vienen, ay, se me fue, se me fue, se me fue, unas cositas flautas, bueno no me acuerdo, bueno, la bandeja, Carmencita, ¿de dónde eres? <risa> la bandeja paisa son frijoles con arroz, chicharrón, eh, tajadas de maduro, eh, chorizo, eh, carne en polvo, carne molida, eh, aguacate, arepa. Como ya llegamos a la mitad, quitamos el alfiler. Mejor dicho. De todo menos saludable, porque soy paisa y me encanta y me fascinan mis frijoles. Pero sí hay que reconocer pues que saludable no es. Son solo carbohidratos. Entonces ahí de como lo que se salva por la proteína son los frijoles. Pero el chicharrón es grasoso, el chorizo es grasoso. Mm, arroz es carbohidrato, plátano es carbohidrato. También trae huevo entonces se junta una proteína con otra, la del huevo con la de la carne, con la del chicharrón, con la del chorizo, no muchachas, eso es una revoltura que solamente no la comemos los paisas, nada raro que me preguntes que, qué es eso, porque sí, la verdad es que es un plato poco, poco gourmet y poco saludable, sabe muy rico, sí, y cuando tengo la oportunidad de salir y comérmela, pues me la como, pero poco saludable sí es, llena mucho, llena muchísimo qué rico, bueno, yo soy de Perú, ah, Carmencita, con razón, con razón, acá hay un restaurante, es que yo no sé por qué yo fui tan bobo aquí, vea, nosotros salimos a almorzar por lo general los domingos o pedimos domicilio y son almuerzos normales, pero cuando el personaje está de cumpleaños, sean mis hijas, mi esposo, yo, escogemos dónde ir y mi esposo ha querido volver a un restaurante, voy a decir el nombre, se llama Piura, pues, igual no le estoy haciendo propaganda y es comida peruana, pero es una delicia, nosotros estuvimos allá y es una delicia la comida peruana, hay como una mazamorra o chicha morada no sé, y una causa limeña, ah no, son unas cosas muy deliciosas, ni para qué hablamos Lumpias, sí Marta Lucía, lumpias, eso sí me fascina de la comida china, las lumpias no sé cómo las harán, no me pongo a pensar para no, para no tener que llamar a Hugo, pero me encantan. Entonces más bien no pienso cómo las hacen para comerme, comérmelas tranquila. Bueno, pero deliciosas las lumpias, son tostaditas muy deliciosas. Sí, una vez al año no hace daño, eso es verdad. sí. Sí, sí, es un plato típico y como les digo, a mí me fascina, soy paisa. Aquí pues falta primero quién sabe qué, que los sábados que siempre hago frijoles. Pues no hago la bandeja paisa como tal con todas esas cosas, pero pero por lo menos los frijoles sí los hago los sábados. Hola, Claudia Patricia, ¿cómo estás? Ay, pero vean pues no puedo nebrar esta aguja se reveló, se reveló esta aguja, esta aguja no, este hilo, y ya voy a acabar, ya vamos a rellenar este cuerpo, ay chicas, que nos rinda, que nos rinda, bueno, aquí ya voy a terminar, ay, se me fue la hebra, aquí está, y damos vuelta y rellenamos, tengo unas ganas de rellenar esto, que lo voy a dejar así, ay, volví, se desenebró, Vuelva y enebre, O sea, esto es para aprender paciencia. Sí o okay. qué. Lumpias o rollitos de primavera. Ay, no le conocía ese nombre de rollitos de primavera a las lumpias. Pero son muy ricas. Me gusta por lo crocantes. Bueno, aquí rematamos bien. No hay que dejar las cosas a medio camino. Hay que hacer las cosas bien hechas. Tenemos toda una vida para hacer esta coneja, bueno no, toda una vida no, hasta, hasta mañana, <risa> hasta mañana tenemos. Tampoco podemos voltear todo a la vez, cosita por cosita. Y vamos a tomar el algodón siliconado. Bueno, aquí una patica salió, aquí vamos a sacar la otra patica. Esa que les acabo de mostrar es la nalguita. Aquí viene la otra. Igual cuando estemos haciendo a Max el oso, yo les vuelvo y les doy otra explicación de cómo armar. Miren que es que ella va a quedar muy linda. Entonces, el relleno. El relleno lo tengo por acá. Voy a sacar y vamos vamos rellenando, empezamos a rellenar, esto también tiene su, su arte, no es difícil pero sí es bueno empezar por los piecitos, bueno yo le voy a decir piecitos, no me voy a confundir con paticas porque es que eso de paticas me suena tan feito pero yo sé que es un animalito obvio. entonces vamos a rellenar acá piecitos para que me entiendan seguimos con las piernas y esto va tomando forma el huequito se lo dejé debió haber sido acá para mayor comodidad pero no importa por donde haya un espacio introducimos el relleno y el espacio lo dejé por la nalguita el espacio lo dejé por la nalguita ahora vamos entonces a llenar lo que es el cuello ya que el espacio de relleno lo dejé por la nalguita, entonces vamos a rellenar el cuello. Introducimos bien, que nos vaya dando buena forma. Estos moldes yo los corté al ancho de la tela. No sé si ya me habían hecho esa pregunta o de pronto se les había pasado por alto. Y de pronto entonces ella puede quedar un poco anchita, eh, gordita para mejor decir. Pero si los cortamos, a lo largo, entonces, ¿qué figura nos va a dar? Nos va a dar una coneja flaca muy larguirucha. O sea, muy larga. Miren qué belleza. Ella va a quedar preciosa. Yo sé que ella queda divina. Porque yo este muñeco ya lo hice como oso. Pero yo le adapté la cabecita de coneja para hacer a Lili. Para hacer a Lili corazones. Queda con nalga. Le vamos a poner cola. Seguimos rellenando y ya sería rellenar a gusto de cada una de ustedes. Miren que ya queda con las piernitas aquí como, como con una... Miren, a ver si se nota. Queda como con esta curvita acá y con esta curvita acá. Entonces a mí me parece que queda tan preciosa. Queda con nalga, mírenle la nalga, a ver se vea bien la nalga de lado, así bueno, queda como con una media curvita acá esto yo lo voy a coser luego, listo esto es con puntadita escondida, es para que nos rinda a ver si empezamos a armar la cabeza para la cabeza está el molde de esta manera, pero ella lleva este ensanche en la mitad, listo entonces la idea es coser esto hasta acá y luego pegar esta acá, mejor dicho, de esta manera es así va el ensanche. Listo, y lo mismo entonces haríamos al otro lado. Entonces, yo voy a empezar a pegar este ensanche. Bueno, y seguimos conversando. Ya vieron cómo nos va quedando de hermosa, me parece tan tierna. Y la vamos a adornar de rojo entonces va a quedar muy linda ya cuando ustedes la quieran para una ocasión diferente eh, que es para el bautizo de una niña por ejemplo, entonces la decoran de rosado o que se la van a dar a una persona el día de la enfermera, el día del maestro averiguan el color favorito y le hacen la faldita que le vamos a hacer mañana entonces se la hacen de ese color y les queda un regalo precioso bueno Eh, a ver, a todas, a todas les voy a contestar lo que le voy a contestar a Leonor Tarazona, por favor, quienes estén interesadas, bueno, entonces recuerden, perdón Leonor y las demás, recuerden, este es el molde de la cabeza, vamos a coser el ensanche con la puntica hacia la nariz y lo más anchito hacia la base de la nuca, vamos a coser esto de esta manera. entonces le respondía a Leonor y a las demás chicas que las que estén interesadas en los moldes de la coneja mmm, me hablan por el whatsapp los moldes ya los tengo listos ya tengo el pdf listo pero como apenas la estamos haciendo entonces mañana que termine la coneja que mañana la vamos a terminar le tomo la foto para ponerla en el pdf pero de hecho, los moldes como tal ya están listos. O sea, ya se los podría compartir, pero como me gusta hacer un PDF bonito, que les quede como material de consulta y si lo quieren imprimir y encuadernar, les queden unos moldes bonitos. Ustedes ya saben cuando han hecho trabajos conmigo que siempre les paso un PDF muy bonito. Entonces, hasta mañana, que le tome eh, foto a la coneja Vamos a poner, siempre se me olvida poner eh, este, alfileres, pero miren que siempre me da. Lo que pasa es que para estar midiendo cada que dé una puntada, a veces como uno se, se emociona tanto y va cosiendo y de pronto va jalando una tela más que otra, entonces lo mejor es bastear o poner alfilercitos. Entonces eh, los moldes como tal están listos, pero la foto de la coneja no y pues el PDF debe llevar el molde del proyecto que se está haciendo entonces la que esté interesada me habla por whatsapp para darle los medios de pago listo y si quieren los moldes tal como están se los paso de una vez si quieren esperan hasta mañana para que el pdf les quede con la foto de la coneja los moldes de max ya están listos y es como ya está listo ya ese pdf del bono está listo todo esto lo digo porque, porque he tenido la experiencia de que he comprado cosas que me llegan, bueno sin hablar mmm, y hacer juicios me llegan por allá después de mucho tiempo entonces a mí me gusta que si ofrezco algo yo ya tenerlo listo si no pues ¿para qué lo estoy ofreciendo? pero bueno esos son modos de trabajar y muy respetables bueno niñas ¿qué más? ¿qué más? Súper hermosa la... No, ya va a quedar... No, y les voy a adelantar. les voy a mostrar una oreja para que se animen más. Miren, la oreja lleva este bordadito. Sencillo y con un, con un botón. Entonces la, las orejas son caídas, no son paradas, son caídas. Entonces así va una oreja. Sí, ella, ella queda muy linda. Lo que pasa es que no la quise repetir en dos veces, muchachas, o sea... Tenía muchas cositas por hacer, he estado en unas terapias, pues yo de salud estoy bien, pero ustedes saben que uno va llegando a cierta edad y como a manera de prevención, aunque, porque pues todavía no estoy pues de caso extremo, pero por una incontinencia leve he estado en terapias, entonces imagínense salir casi que a diario día por medio a las terapias, eso quita tiempito. Y yo soy ama de casa como ustedes tengo esposo que atender, bueno, mis hijas ya se defienden solas, de hecho hay una que está en Bogotá, la otra también es muy adulta y, y no tengo que hacerle sino la comida, pero, y cuando hago la de mi esposo y la mía hago la de ella, obviamente, pero hay una casa que atender y tengo un mico acá en la casa, ustedes saben que yo tengo un mico de mascota, bueno, mico no, un gato, un gato que parece un mico, pero que es muy pecho no sé si ahorita que salude lo vieron durmiendo, está durmiendo desde antes de mediodía y está bien dormido, les cuento, está pero foqueado, apenas cambia de posición para ahorita en la noche eh, ponernos a jugar con él porque nos hace jugar, o sea uno quiera o no le toca jugar con él porque él le lleva las cosas a uno, él lo muerde, él le jala a uno el pelo... En fin, eso es una diversión. ¡Ay, qué bueno, Jania! ¿Cómo estás? Jania es una manualista, pero les cuento que de talla mayor. Ella no hay exposición, feria que no acuda y esté presente con sus manualidades muy lindas. Ella vive en Costa Rica y es una excelente manualista. Eh, María Elsa, buenas tardes. No mi montañés, desde Perú, ah, por aquí más que nos oíste hablar de la comida ahorita, no sé qué más cosas hayan típicas del Perú, yo oigo mucho lo de la causa limeña, que es como a base de papa criolla, es como un moldecito relleno de muchas cositas, muy delicioso. Eh, saludos a ti también, Jania, saludos a, a ver, eso, ese nombre no lo sé leer, sé que es de apellido Vázquez, Airok. Airoc Vásquez, bueno, eh, oraciones muchachas de verdad que sí, por las niñas de Ecuador que de pronto no haya habido alguna de pronto en esa tragedia que sucedió ayer, la naturaleza es así y más cuando nosotros los hombres hemos causado a veces esos mismos estragos, yo tuve la oportunidad de hablar con una amiga que tengo allá y me dice que por cuestiones de tala de bosque, en la base del volcán Pichincha pues hubo una erupción y como ha llovido tanto eso se represó y luego se vino todo y, y la verdad es que los los, los que los videos que muestran son tremendos son de uno asustarse y nadie está libre de que en cualquier momento le pueda suceder eso bueno hemos ido bajando la audiencia pero yo sé que aquí están las que deben estar muy agradecida con todas ustedes por estar en este video todavía nos falta eh, voy a armar la cabecita y mañana vamos a continuar entonces vamos a terminar de coser estas dos partecitas hoy tocaba coser mucho porque era cuestión de enseñarles a armar esta cabeza, las que no quieran comprar los moldes o no puedan, no hay problema, si se encuentran de pronto en internet un molde parecido, ya tienen idea de cómo armarlo porque ustedes saben que uno se encuentra en tanta parte tanta cosa, entonces de pronto algún día dan con un molde así como yo les mostré las partes y ya van a tener una idea también, entonces, qué bueno que se lleven ese aprendizaje de esta clase del día de hoy Bueno, aquí ya vamos a terminar esta partecita y nos vamos y cosemos la otra parte. Porque quiero mostrarles, así sea medio puesta, porque mañana la vamos a armar ya y decorarla. Mañana le hacemos los corazones, la base en la que va sentada. A ver, empecemos en orden. La base en la que va sentada, los corazones, pegamos la cabeza del cuerpo y la decoramos, le pegamos las orejas y le ponemos la falda que le vamos a poner ay no eso va a quedar hermoso y pues max es el bono ya está listo y max lo vuelvo y lo enseño bueno lo vuelvo y lo enseño no lo enseño en un, en un grupo privado y yo vuelvo y lo hago eh, max eh, salió o sea es inspiración de una revista de peluches abandonada que tenía como nunca lo había hecho entonces primero ensayé y entonces hice este que ustedes han visto en la transmisión de hoy porque yo no enseño una cosa sin yo tener conocimiento de esa cosa entonces por eso vea, para cuando ustedes tengan los moldes hay una parte más chiquita y una más ancha listo entonces tengan en cuenta a ver aquí que la más ancha es el pico la más ancha es la que va hacia el pico que este es el pico y la más miren, aquí voy a medir esta partecita es más pequeña, esta partecita es el cuello. Para cuando vayan a ubicar, ubiquen bien. Entonces vamos a poner alfilercitos, ah, aquí no había quitado este. Vamos a poner alfilercitos para empezar a coser. Cosemos esto y les muestro cómo va a quedar de linda. Por aquí otro alfilercito como siempre hasta el final, aprendiendo, sí, claro que sí, Cecilia, obvio que sí, siempre, siempre aprendiendo un poquito más cada día, Jania, ¿qué hace? A ver, que yo sepa, decora unas maceticas un, muy lindas, y hace muñequería, pues ella hace, pues como es manualista y entiende, hace cosas muy lindas, pero lo último que me mostró con lo que iba para una feria, eh, fue unas maceticas claro que si sí, Hania está por acá nos dirá ella qué más hace pero Hania hace unas cosas muy bonitas tiene pues pinta cerámica creo las materitas estas las pinta las decora muy hermosas bueno que está quedando muy lindo bueno gracias chicas yo aquí cosiendo rápido para poder rellenar esta cabeza y mostrarles es que no se yo sé que yo las tengo acostumbradas a videos cortos, entonces yo sé que se me van como aburriendo, además yo sé que hasta ahora hay otras manualistas transmitiendo, entonces yo sé que uno si tiene dos celulares es con un celular con una y el otro celular con otra, o se sale a raticos y se va de la otra. Yo entiendo todo eso, muchachas. Yo también soy manualista, de hecho mírenme acá, soy profesora, tengo página, yo este cuento me lo sé, entonces yo no quiero que se me vayan del todo, yo sé que por ahí... Se van y ven a otra chica. Eso está muy bien. Yo también veo todo lo que yo pueda ver. Yo también. Ah, no, no, no. Por ahí me verán de pronto de video en video. Entonces, pero yo no quiero que se me vayan sin que vean cómo va a quedar la cabeza. Para que vean mmm, cómo va a quedar todo el proyecto y se animen. Mañana nos vemos también, 4 de la tarde. Acá en Mundo Rossi. Vamos a hacer la base, que es muy fácil. Cartoncito, pañolense, franjita, hacemos la base. Vamos a hacer los corazones que lleva. Bueno, lleva uno, lo que pasa es que el corazón lleva un bolsillo en forma de corazón. Esos son en pañolense. Vamos a ponerle la faldita, una faldita roja con un pasacinta en la cintura. Queda muy linda la falda. Eh, no hemos hecho la cola, mañana la hacemos, vamos a decorar la otra oreja, ya les mostré una y le pegamos las orejas, pegamos la cabeza y le pegamos, la decoramos, le pegamos su nariz, pegamos los ojitos y nos queda nuestra Lili Corazones lista, especial para cualquier ocasión cumpleaños, día de la mujer, día de la madre, día del maestro, día de la enfermera cumpleaños que todos los días hay personas cumpliendo años para las que venden caja sorpresa o desayuno sorpresa como ustedes los llamen acá remato porque ya se acabó el hilo ustedes me ven enhebrando con cierta regularidad porque una hebra larga estorba mucho Hola Yuli, ¿cómo estás? Por aquí Noemi nos sigue saludando. Qué rico, está como toda animada, toda contenta. Eso me encanta, con esa energía. Muy rico, chicas. Y espero que hayan compartido este, este video en el día de hoy para que mañana, que es el día de terminar esta coneja, se nos unan muchas más a la transmisión y a ver si mañana podemos rifar un molde recuerden que si sobrepasamos los 300, las 300 personas en vivo rifamos unos moldes como fue hace ocho días con la gallinita Ani la gallinita alfiletera hola Naira ¿cómo estás? Naira nos vuelve por aquí a saludar y nos pone el número telefónico me imagino que Naira está de descanso hoy muy trabajadora esta chica. Naira es la sobrina que está en Estados Unidos. Entonces seguro está, tras, eh, está descansando desde que está por acá en la transmisión. Rocío Rivera, ¿cómo estás? Para las que se unieron hace poco, estos moldes están a la venta. Eh, quisiera muchachas darles todo gratis, pero recuerden que hay que mínimo comprar materiales y si los tenemos, esos se acaban y hay que volver a comprar más entonces, lastimosamente ay, que se te había olvidado compartir, pero bueno, nunca es tarde yo sé que en esta noche, apenas este video empiece a rotar por todo Facebook, mañana seguro vamos a tener una audiencia genial la no coneja queda muy hermosa porque les aseguro que sí, eh, Naira que está en Estados Unidos, ella nos puede de verdad confirmar, que allá San Valentín, es una fecha súper importante, la festejan mucho, entonces sí, el San Valentín allá, es como decir acá, nuestro día de amor y amistad, entonces motivo para regalar, entonces yo les mencioné, aquí ya empatamos, miren acá donde he llegado, ya aquí he pegado las dos partes. Ahora, entonces, vamos a pegar lo que vendría siendo como la parte del cuello. Entonces, continuamos aquí cosiendo. Tengan en cuenta esto, porque las que compren el molde, pues, obviamente, les toca eh, ver este video en repetición para que puedan tener como más fresco todas las indicaciones que les he dado ahora ver un video de repetición es muy bueno porque si uno lo ve en un computador uno le da mmm, lo pone más rápido entonces ya no se demora uno tanto viendo el video además que le pone cuidado a las partes más fundamentales Ay, Jania nos dice que en Costa Rica también lo celebran mucho sí, en muchos países de Centroamérica inclusive que no sé si Ecuador y Perú también lo celebran Sí, se celebra el San Valentín. Acá en Colombia no. Aunque ya se ha puesto muy de moda también. San Valentín es súper importante, nos dicen Aira, sí. Muy, muy importante allá. Eh, las exportaciones de flores en Colombia aumentan muchísimo en esta época. Eh, acostumbran a regalarse mucho flores. Entonces, qué bueno, todo eso activa la economía de nuestro país. No hemos no tengo el proyecto hecho, el proyecto lo vamos a terminar mañana, lo estamos haciendo acá, es una coneja sentada, Con la he llamado Lili Corazones para que celebremos San Valentín, pero eh, primero que todo eh, la podemos utilizar para cualquier fecha, porque hay muchas fechas que se siguen celebrando durante todo el año. Y con el bono que les he dicho mucho el día de hoy, pueden hacer variaciones, y eh, hacer otros muñecos diferentes porque pueden intercambiar las cabezas del oso y la coneja vamos a rellenar por aquí se cayó el algodón entonces rellenamos hagamos esto para un ladito se las voy a poner ahorita así como de una manera cómo es que se dice porque mañana es que la vamos a armar ya hoy no nos queda más tiempo eh, voy a sobreponer las orejitas para que ustedes vean cómo ella va a quedar y se animen a estar mañana también para que terminen de ver cómo se arma esta hermosa coneja ay, cómo es que se dice cuando uno no pone del todo las cosas ay, se me fue se me fue, se me fue los moldes tienen un precio de 20 mil pesos hasta el próximo 10 de febrero, de febrero, o sea, hasta el otro jueves, el jueves de la otra semana, hasta ese día tienen un precio de 20 mil pesos colombianos, 6 dólares para el exterior. Para el exterior les cuento que solamente por MoneyGran o Western Union, y yo sé que les cobran giro, para Colombia, a través de Bancolombia, David Plata o Neki, quienes estén interesadas me hablan por el whatsapp, los moldes están listos pero falta, falta la foto de la coneja, entonces el pdf como tal bonito puedes demostrar hasta mañana que le tomemos la foto a la coneja, bueno entonces esta es la cabeza, acá iría una oreja, le pondríamos un moño que no los tengo armados todavía pero vamos a simular un moño, que iría acá ahí la van viendo a ver cómo les muestro que, que me puedan ver bien eh, aquí iría obviamente la nariz aquí iría la nariz ah, es que les, tengo que les tengo que mostrarles por este lado pongamos la nariz acá, aquí sobrepuesta acá van pegadas las orejas, aquí iría el moño y ella iría acá y ella lleva unos corazones bueno, lleva un corazón sino que aquí va otro más pequeño a manera de bolsillo lleva una falda roja lleva sus brazos entonces mañana la vamos a terminar de hacer eh, bueno, voy a subir la cámara por aquí ya me ven yo les agradezco mucho la compañía del día de hoy, las espero mañana a las 4 de la tarde para que continuemos con Lili Corazones, una coneja sentada que nos va a permitir celebrar San Valentín con esa persona especial a la cual le podemos regalar este lindo proyecto. Y recuerden que también tiene un bono para las que quieran adquirir a Lili Corazones, se llevan también el bono de este oso, o sea que pueden intercambiar cabezas entre muñecos y ya no van a tener dos muñecos sino cuatro. Los moldes están a la venta. La que me quiera hablar por el WhatsApp, con mucho gusto les doy todas las indicaciones. ¿Listo? Entonces nos vemos mañana nuevamente, mañana jueves 3 de febrero a las 4 de la tarde. Chao y muchas gracias por estar hoy presente.